Gracias, Francis. Gracias. Muchas gracias, Yerian, el equipo que nos permite llegar a ustedes cada día. Hey. Tengo varias cosas, pero básicamente voy a comenzar por una un tanto lúdica, producto de que hoy es viernes, ¿verdad? Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe y el coronavirus también. Sí. Y es que hay una noticia que es, eh, nos preocupa a los que somos seguidores de este artista. Me refiero a un internamiento desde hace ya unos días de Vicente Fernández. En una clínica, está en cuidados intensivos, entubado, está semicedado según dice su hijo Vicente Fernández Jr., que también es cantante, aunque no ha pegado por estos lados, pero canta, eh, igual que Alejandro. Vicente Fernández es, sin lugar a duda, uno de los artistas más queridos en México y en el resto de Latinoamérica. Eh, yo me imagino que haciendo un símil, el cariño que le tiene México a su cantante es el mismo que le tenemos nosotros a Johnny Ventura. Sí. Es más, más o menos. Y eso se puede ver porque él es un individuo con un poder de convocatoria bastante grande. En ese espectáculo que hizo hace unos años, un azteca en el azteca en la arena Azteca, que la llenó de bote a bote, un lugar difícil de llenar por la cantidad, por lo enorme que es. Hizo uno de los espectáculos más bonitos. Ya se le notaba algunas deficiencias por producto de su edad, porque este señor ha sido un guerrero, ha sido un luchador. Este señor no solamente ha estado interno por este problema que tiene ahora, que fue una caída que le afectó la cervical y le inflamó la médula. Wow. O sea, estamos hablando de un caso muy grave, donde él puede quedar incluso con lesiones serias. Sino que también fue eh, operado de la próstata. O sea, que eh, ha tenido problemas, tuvo un, un cáncer de hígado. Eh, Vicente ha tenido otras caídas y eso le ha provocado roturas de hueso y esas cosas. Estamos hablando de un individuo que... En, de, en, en el arte, así como en la vida cotidiana, ha sido un hombre, un guerrero, definitivamente. Así que nosotros esperamos, ¿verdad?, que la pronta recuperación de Vicente Fernández. Lamento, lamento mucho que eh, nunca pude verlo en un espectáculo en vivo, una vez estuvo acá en el concierto Presidente, y no pude verlo, pero indudablemente que me hubiese gustado, porque la verdad que ha sido desde mi época de muchacho en que yo iba al, al cine Carmelita a ver La Penca del Maguey, ¿eh? yo, Maguey, tu nombre, así mismo, es, juntito al mío, entrelazado, decía. Óyeme, un tipo, un cantante. Yo pienso que eso fue el premio de consolación que la naturaleza le dio al mundo tras la muerte a, a destiempo de Javier Solís. ¿Qué tú crees? Sí. Fue bueno, un premio de consolación que nos dieron. ¡Wow! Es unos 6.000 que tú haces muy ¿Eh? <risa> ¿Te sí. gustó? Javier Solís, entonces luego. Coño, Javier Solís murió antes de los 40 sí. años. Lo mismo pasó ¿No tenía con Jon Gardel, con... el artista preferido Igual de mi amado padre. De tu papá. De, y que mi padre demostró lo que le gustaba el tango y a mi madre también porque son bailarines de tango, sí. muy conocidos ya que Macorís, siempre me lo recuerdo, sí, sí. porque el tango es muy especial y sobre todo en Argentina cuando Gardel vivió y cómo murió, sí. que fue a destiempo sí, también. Sí, en su, también, en su max, eh, en su punto más alto. Pues yo pienso eso. Yo pienso que Vicente Fernández fue un premio de consolación que la vida le dio a... Al... Interesante. Sí, por la muerte a destiempo. Esto poeta del diablo. Mira. ¿Cómo que te dice eh, poeta del diablo? No, ese florentino me decía, maldito poeta del diablo. Mira, mira, Gardel, Gardel hasta, mira, lo, lo, lo, lo importante aquí es lo siguiente. Los mitos, yo digo, tienen que morir a destiempo. Sí, porque, por ejemplo, uh -huh. eh, indudablemente que Vicente Fernández, cuando muera, no va a ser un mito, pero Javier Solís sí. Indudablemente que el Che Guevara es un mito, pero pero, eh, pero eh, Fidel Castro no. No, es cierto. ¿Tú te das cuenta? Sí. Entonces, cuando tú dices, bueno, quizás es porque la vida no le permitió desarrollar todo lo que fue, entonces lo convierte en, en, en una especie de... de de recuerdo permanente. Son, son ese tipo de muertos que mientras más bajan, más suben. Así mismo es. Por ejemplo, Gardel tiene la, tiene, tiene la ventaja que en su poco tiempo hizo demasiado y de quedó demasiado. tanto, sí. <ríe> quedó tanto, que es como si él hubiese durado muerto a los 60 70 años. Bueno, Porque eh, mira, Gar películas, sí. canciones, sí. Eh, composiciones, Suic óyeme. Suicidios. Sí, sí, sí, increíble. O sea, Gardel es un tipo, una canción preciosa de él, se llama Por una Cabeza. Por una cabeza de un noble potrillo, sí. da, da, da, da, da. que es tema de la película de eh, Esencia de Mujer que protagonizó Al Pacino. Ah, sí. Eh, donde él baila con la muchacha y al final cuando huele su perfume dice inhala el perfume de la chica, una mujer preciosa, y dice, mujeres, Dios tenía que ser un maldito genio. <risa> <risa> no había y el popa. tipo era buen mozo. Sí, sí, sí, era galán. Sí, sí, era, era un hombre de mundo. Sí. Él, él la interpretó el papel de un, de un general, un coronel retirado, veterano de guerra, norteamericano, pero que era un hombre de mundo. Y, y, bueno, y falleció en, en Colombia, fue, en Medellín. Eh, Gardel, Gardel falleció en un avión que eh, creo que era de Ecuador, que iba para, para Buenos Aires. No fue exactamente en Buenos Aires, él iba de uno de esos países a Buenos Aires. Y, y fue sucedió en Colombia, parece en Medellín. Por eh, exactamente, se, se, se, se estrelló, Sí, se estrelló. Hay mucha, muchos mitos alrededor, porque es lo que te digo, nace el mito. Sí. Algunos dicen que él no murió y que quedó desfigurado y que al quedar desfigurado no quiso presentarse en público más y que murió luego después de viejo. Lo mismo que se cuenta de Hitler, lo mismo que se cuenta de, de, de mucha gente, de, de muchos mitos. Pero la verdad que en la música yo siempre he dicho... Ah, míralo aquí. ¿Qué dice? Pasan el dato que el 24 de junio de 1935 el avión en el que viajaba Carlos Gardel uh -huh. chocó durante las maniobras de despegue con otro trimotor que estaba detenido en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, Colombia. Era ah, fue Colombia. Medellín. Ok. Y dos minutos, los, eh, en dos minutos los dos aparatos se vieron envueltos en llamas. Puede tener sentido porque no fue directamente en vuelo alto, sino no. que fue un, un una colisión. Mm. Un sí, sí, sí. que estaba sí. detenido. Exactamente. Puede tener sentido el, el, el tema mito, del, el mito de, sí. de, de sí. haberse eh, confinado para no verse así hey. y morir después. Pero lo, lo que pasa es que cuando una gente llega a esos niveles de popularidad, a los niveles que llegó Gardel... Tú no te haces a la idea de que murió. No hay forma de tú aceptar la muerte de un mito. Sí, ¿Tú ves? Sí. Entonces, indudablemente que... Yo digo, por ejemplo, cuando presento a Gardel, cuando yo hacía un programa de música del ayer y cuando presentaba a Gardel decía siempre que era... Estábamos... Íbamos a escuchar a Carlitos, el que cada día canta mejor. Carlito, el que cada día canta mejor. <risa> Carlos los, Gardel. Los, los argentinos se, saca, se salen con las suyas. Sí, sí, sí. No, Hace 85 años. Ah, así mismo. De es. la partida. Y todavía Gardel y tiene, sigue siendo Gardel. Sigue siendo sí, Gardel. Sí, señor. Así es. Bueno, yo es quiero, sal, yo quiero saludar salud, una presencia inesperada. No quiero saludar una presencia inesperada en el estudio de, de mañana. Eh, <risa> nos acompaña aquí en el estudio mi querido hermano amigo, ex maestro y un hombre que me ha enseñado gran parte de lo que sé, Caramba. Octavio Alfredo León Lister Enríquez, Dios mío, ¿Eh? pero mira. <risa> el ex embajador dominicano Diputado. en Costa Rica, en Panamá, en, en, en Guatemala y que ya concluyó su periplo por, por Latinoamérica, por Centroamérica prácticamente, como embajador dominicano. Gracias por acompañarnos Caramba. y bienvenido. Aquí, decirte que sí. la deferencia de... Me lo robó Víctor Puntiero, sí. porque yo lo tenía para, no, para te, meterlo te en una sesión por lo menos aquí y Víctor... Me... Que nunca me ¿What? olvido. Te tengo tu traje para que puedas tomar posesión. El traje que él usó como diputado, blanco. ¡Oh, ya! Yeah. Lo tengo yo. <risa> ¡Oh! Eso fue un obsequio. Ya. Y todavía, y quiero que sepa que en los 10 años lo usé cada año. <risa> Ese se sí ha salido bueno. Oye, yo debiera devolverte un chiste de los chequecitos que recibió. ¿verdad? Bueno, señores. Sí, sí, sí. Excelente. Bueno, señores, Pero esperamos que. Adiós, Octavio, que Un tenga, placer, como que siempre. No dispense una visita. Claro en que, que sí. Hay que invitarlo. Que muchas es un hombre de mundo. Conoce y muchas cosas. sobre todo por el, con el, un gran humor, un humor, sí. un humor a veces cáustico. No, él me dio. Criminología. Criminología, eso fue lo, eso lo que él daba en la universidad. Siempre era encantador. Octavio estudió en, en, en, en, en Colombia, uh -huh. y en Colombia hay mucha inclinación en el área penal a la criminología. Sí. Y entonces se, se, des, se descantó por esa vía. Sí. Bueno, señores, muchas gracias por... Hoy fue un comentario, ¿verdad? Sí. Lúdico. Sí. Por lo de viernes, ya hay que comenzar a pensar, y además es un fin de semana largo. Recuerden que el lunes no se trabaja. Y, entonces y el lunes el tenemos un trabajo especial Programa de especial Será eh, transmitido desde las 7 de la noche En el análisis del En razón Del primer año de gobierno de Luis Abinader y, sí. que, y por esto yo voy a buscar Indagar la temática O la nueva forma de presentar memorias Fuera del, del escenario de las asambleas Así es Miren, hay una situación y es que eh, el, el lunes, Telenor, teleoperadora del Nordeste, tiene un programa especial desde la mañana. Comenzamos a las 7, ¿verdad? 7, 7 y media vamos a estar en el aire ya, llevándole todo un contenido eh, sobre histórico, sobre la, la realidad social, política, económica, pero también sobre la historia, con, con, combinando eso, conectando eso, con el aspecto histórico de la restauración. Durante toda esta semana hemos estado trabajando en unos programas, unas, unas entrevistas especiales donde ha estado Francis, he estado yo en alguna, lo que quiere decir que es un contenido cargado de información histórica sobre la restauración. Y el lunes concluimos con el programa, un programa especial, una programación especial hasta el mediodía. De 7 o 7 y media de la mañana hasta el mediodía. ¿Y qué pasó? Se volvió loco, llegó. Estaremos con ustedes. ¿eh? ¿Qué? ¿Qué fue? Que voy a hablar de esto hoy. Ah, bien. Muy bien. No. <risa> Señores.